antes de nuestra sesión quiero todavía preguntarle a las personas que asisten si quieren compartir su experiencia y su testimonio acerca de las sesiones en torno a la comunidad Continúa Hola Maestra Wey Yo soy, estoy muy contenta Con estas sesiones Me gustaría compartirlo como si estudiantes Pero se ha cerrado He cerrado las clases catherine Engler No sé si es Inglaterra voy a comenzar con las clases de Zoom pero agradezco mucho estas sesiones ah, es de Suiza todo en Suiza está cerrado pasa igual que acá, en Suiza toda la gente se lleva montones de papel higiénico incomprensible y entonces yo les brindo relax que sientan amor que se cuiden en el nombre del amor y que compartan hermosas cosas que son seres y, y que compartan estas sesiones de estos seres hermosos que son los integrantes de Harmony Big Family Muchas gracias por este gran soporte. Gracias. Gracias. Gracias. Durante la sesión sentí una profunda tranquilidad y muy hermosa. Es muy fácil de ser obsesionado o de que el sistema se vuelva un poco me ha resultado muy fácil entrar en este estable, estado tan estable especialmente ahora este, este, eh, chi, este campo de chi está más profundo que antes lo siento así es una hermosa oportunidad para subir nuestro nivel nuestro nivel de Kung Fu es muy, know. es muy asombroso cómo ha mejorado. Muchas you gracias. Todos enviamos buena yeah. información. Hola, uh, uh, uh, Nicolás. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Lovel, de Francia, un compañero, uh, profesor. Uh, Está generando toda una gran transformación en mi familia. Mis padres están muy emocionados y yo estoy emocionado por ellos. <risa> están todos muy estables. incluso con algunas peleas pues se resuelven muy muy bien claridad en los pensamientos claridad en, en las percepciones y las relaciones familiares en estos días son muy importantes tener claridad muchas gracias por este gran sostén muchas gracias a todos todos juntos, corazón a corazón es que creamos este campo de hermosa conciencia está hablando Eva está hablando Eva And all stuff up. Was gone and and Tuve alguna reacción de chi que se the, fue pasando. This, um, lift up. Of course, Brown, o, o en la mañana decimos elevar y verter el chi. On on the video, so I had a good que ha sido muy, muy buena <risa> idea <risa> practicar. Nivel 1. <uno. risa> y siento que, que he ido mejorando en la práctica elevar y vertir y el okay. Chi sí, esta mañana fue muy sanador. hola a todos hola hola yo llegué al día antes deyer de Switzerland muy muy estuve en Suiza con mi familia mis relaciones ahora familiares son más profundas y ahora mi familia toda está haciendo sanación y están comenzando a sostener esa, esa información de la conciencia la información natural del universo de amor universal la están integrando yo tenía este cuando volví para casa yo tenía en mi campo de chi información de sanación muy fuerte para las personas y naturalmente salía desde mi corazón esa información yo siento que el campo de información ha crecido en mí y que, y que puedo sentir como el, el chi universal viene como si fuera una lucha Necesitamos conectarnos a la información de amor universal todo el tiempo. No solo cuando estamos frente a la pantalla. Muchas gracias. Todo el mundo enviamos buena información a Thomas. <tú> Pensamos ¿verdad? nuestra sesión en los siete días pasados, todos los días, nosotros fuimos construyendo un campo de información de conciencia despierta en nuestra conciencia en nuestro cuerpo en el ADN de nuestro cuerpo en nuestra familia y en nuestra sociedad nosotros movilizamos la información de amor universal y traemos ese amor universal y enviamos desde nuestro corazón ese amor universal. Nosotros ya hemos creado una completud de conciencia para proteger esa completud. Continuamos intensificándola. Esta noche nosotros vamos a usar esa Bella completura para practicar Penchi Chi Fa Elevar y verter el Chi Muy bien Todos Por favor, se ponen de pie Hoy nos vamos a poner de pie Siempre las hemos sentado Vamos a practicar elevar y verter el Chi, fundiéndonos y transformándonos con el universo, haciendo una gran transformación. Pero Ahora vamos a hacer, elevar y verter el chi, generando una gran transformación, fundiéndonos con el universo. Pies juntos, cuerpo centrado y erguido. Relaja todo el cuerpo. Siente la conciencia pura y despierta, Mingyue. que va a través de los ojos mirando al frente siente el amor universal como desde nuestros ojos se proyecta al frente cuando miramos al frente al mismo tiempo ex experimentamos Experimentamos la conciencia despierta. Experimentamos la hermosa conciencia con una sonrisa interior mirando hacia el frente Your vision is beautiful. nuestra visión es bella es como Very gentle, love. es suave y llena de amor Muy amable. Trae la visión al interior. La conciencia pura va al centro de la cabeza al Palacio Shenshi, escucha el interior del Palacio Shenxi, di Shenshi silenciosamente para experimentar la vibración del sonido en el Palacio Shenxi. que el tantien superior en el interior es vacío desde el espacio del tantien superior se expande la conciencia pura y el amor universal se expanden a todo el espacio del universo nuestra conciencia pura y el amor universal se funden juntos corazón a corazón convirtiéndose en una completud de conciencia. Esta es nuestra bella comunidad de conciencia. se funde con el chi puro universal el hermoso, el hermoso campo de conciencia y el chi más puro del universo vienen al espacio del tantien superior relaja Observa el espacio interior del cuello. Relaje, abierto, se funde en el universo vacío. Observa el espacio interior de hombros y brazos. relaja, vacío, se funde en el universo, observa el espacio del tantien en medio, relaja, abierto, Vacío. Merge with the universe. Se funde con el universo. Observa, lower than Observa el espacio del tan tien inferior. Relance. Relaja. -h -h Abierto. Merge into universe. Se funde en el universo. Vacío Observa La columna vertebral, el espacio interior Relaja Abierto Se funde en el universo. Vacío. Observa los glúteos. Y el espacio interior de las piernas. Relaja. Abierto. se funde en el universo vacío siente que la conciencia despierta va a través de todo el espacio interior del cuerpo relaja abierto Se funde en el universo. Dicho silenciosamente. El cuerpo y el universo infinito es uno. Nuestra conciencia pura y despierta está en todo el espacio del universo. Es pura, brillante. El amor universal, esa información está en todo el espacio del universo podemos sentir esto todo el espacio profundo de las células está lleno de amor universal en la completud infinita está alegre disfrutan de ese estado en ese estado usamos los movimientos para fundirnos y transformarnos en todo el Chi del universo para hacer el Chi más abundante en nuestro sistema inmune y mejorar la información de nuestro ADN y al mismo tiempo, brindar beneficios a toda la humanidad, al mundo natural y a la sociedad. Relaja. Gira los grandes brazos de Chi despacio amablemente, eleva las manos, presiona hacia abajo, empuja al frente, vacío, vuelve hacia atrás, Empujar, traer, empujar, traer, tiramos las manos para sostener una gran bola de chi la elevamos despacio siente que la bella conciencia está en esta completud a nivel de tu chi, el ombligo Iluminamos tu chi. Sentimos que el chi en el tantien interior es bello, brillante, transparente. Gira las manos, palmas abajo, abriendo y expandiendo hacia afuera. Siente el amor universal de Min Jue, Transformando y guiando a toda la completud. Hacia atrás. Giran las palmas. Iluminando, ming Men enviando Chi al Tantien inferior, elevamos las manos arriba, presiona suavemente tapao siente que el Tantien medio se llena de amor universal, manos al frente, Mina y enviando chi al Tantien Superior. Siente que el espacio del Tantien Superior está despertando. es bello Abrimos y expande. La completud de amor universal. El chi es abundante. Brazos en una línea. Palmas abajo. Luego arriba. Elevamos el chi. por encima de la cabeza cerramos las palmas estiramos amablemente bajamos el amor universal puro va a través de todo el cuerpo dentro es bello Enfrente al pecho, en las manos Geshe. Giramos las manos amablemente. Siente profundamente el interior. Que el interior y el vasto universo puro es uno. Feliz despierto lleno de amor los diez dedos al frente y empujamos suave amablemente desde lo profundo desde lo profundo del corazón sentimos que el amor universal se expande hacia el universo. Separamos los dedos, elevamos las manos, abrimos las manos al ancho de los hombros. Empujamos amablemente Traemos Siente profundamente el interior Muy feliz Empujar La felicidad está en el amor universal Y llega a toda la sociedad Ama todo el universo. Trae. Siente como el chi universal llega a todas las células en el interior, nutriendo el interior. Empuja. traer empujar te fundes en el bello y despierto universo traer, El puro espacio interior está despertando. Empujar. Todo el mundo está en estado despierto. Traer. Siente, siente el amor universal profundamente en el interior. Empujar. El amor universal nutre todo. Creando armonía. Empujamos. Y ahora abrimos. Cerrar. Abrir. Siente esa belleza de la completud. Cerrar. Abrir. Cerrar. brazos en línea, empuja y trae, siente la felicidad profundamente en el interior, empuja, comparte esta bella sensación en todo el mundo, trae, universal, nutre las células empujar ama a todo el mundo traer empujar Amablemente Arriba Abajo Arriba Abajo Siente la, complet la completud feliz Arriba, abajo, gira las manos y lleva el chi hacia arriba, mantente despierto, Mingyu es muy claro, por encima de la cabeza. El amor puro. De, el amor puro de mí. Yo iba a través de todo el cuerpo, transparente y brillante. Bajamos los brazos, bajando el chi. A través del Tanti en superior. El interior es muy claro y limpio. Bello. A través del espacio del cuello. A través del Tanti en medio. Siente la sensación de felicidad, ahora en el tantien inferior, presionamos tuchi la conciencia y el amor universal va a través del tantien inferior, hacia Migmen Mueve las manos alrededor de la cintura y conecta con el centro del Tantien inferior. Siente el interior, una sensación muy alegre, muy grata. Presiona MIGMEN. Siente tuchi. Lleva el chi hacia abajo Por detrás de las piernas El interior se vuelve transparente Bello Manos sobre los pies firmes Empuja abajo Bien profundo en la tierra, vacío, arriba, elevando el chi, el chi de la tierra viene al interior del cuerpo, Presión abajo, y elevamos el chi, abajo arriba gira las palmas y trae el chi arriba por la parte interna de las piernas siente el amor universal Yendo otra vez profundamente al espacio de las piernas, espacio hacia arriba. Hasta Tuchi presiona. Siente la sonrisa interior en todo el cuerpo, en todas las células en el interior. Ama ese bello cuerpo de Chi. Siente que Mingyue está despierto en todo el cuerpo de Chi. Separa las manos a los lados. Esta completud de mito y amor universal se expande, se expande, se funde con la conciencia del universo, muy feliz, siente que nuestro campo de conciencia, corazón a corazón. Es muy hermoso. Eleva los grandes brazos de Chi por los lados. Expandiendo hacia arriba. Brazos en una línea. Eleva las manos. Empuja amablemente. Traer. todas las células en el interior son felices, brillantes, empujar, el amor universal nutre todo el mundo. Traer. El chipuro universal viene al interior. Nutriendo profundamente el interior. Empujar. Traer. Empuja gentilmente. Cerramos el frente. Abrimos atrás. Cerramos Siente la completud, despierta y bella, abriendo... Cerra. hacia el frente despacio al ancho de los hombros trae las bellas sensaciones vienen al interior de las células y nutren el interior Empujar. Siente el amor universal. Se expande. En el Mingyue despierto. En todo el universo. Trae el chi puro. Nutre todo el interior. Empujar, traer, Me empujar. Esta completud infinita de amor universal consciente. Muy hermosa. Empuja amablemente. las manos sosteniendo una gran bola de chi, relaja, siente esa completud, alegre, muy feliz, por encima de la cabeza, la luz pura del amor universal ilumina a través de todo el cuerpo. El interior es transparente. Muy bello. Bajamos las manos. Vertemos el chi. Vamos a Yin Presionamos. Siente el espacio interior del tantien superior. Traemos los dedos a lo largo de las cejas hacia Yuchen. Desde Yuchen presionamos.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 Bajamos el chi a lo largo de la columna vertebral hacia mi presiona. El tantien inferior en su interior está brillante. Movemos las manos por la cintura. Hasta tu chi, presionamos. Llevamos el chi abajo por la parte interna de las piernas. Siente el amor universal despierto yendo a través de las piernas profundamente en el interior. Palmas sobre los pies con firmeza. Presiona abajo. Arriba, eleva. Presiona abajo. Eleva. Presiona abajo. Eleva el chi. Giramos las manos. Elevamos el chi de la tierra por la parte externa de los pies y por la parte posterior de las piernas. Amablemente y gentilmente expandimos el chi. En las piernas el Chi es muy bello, las piernas de Chi, presionamos MIG MEN, movemos las manos en torno a la, cinturna, a la cintura, En tu Chi presionamos. Siente la conciencia pura, despierta esa completud en el interior y en el exterior. Todo es Chi puro, transparente, bello. Separa las manos a ambos lados, relaja, siente el amor universal despierto desde el espacio interior expandiéndose, abriendo, Se expande, llenando todo el espacio del universo. El amor universal y la conciencia se funden, juntas, nutriendo el campo de conciencia, corazón a corazón. Elevamos el chi en diagonal, expandiendo, Disfrutando de esta hermosa completud. Por encima de la cabeza. La luz pura del amor universal se vierte en el interior. Todo el espacio interior. Bajamos los brazos y vertemos el chi. Las manos pasan las orejas. Y se colocan delante de los hombros. La mano derecha empuja... En el profundo espacio, giramos las manos, trayendo el chi hacia la izquierda, a los 90 grados presionamos Chong chi y traemos el chi. Por detrás y por encima del hombro, presionamos chi-hu. Empujamos la mano izquierda. Se expande. Gira la mano y reúne el chi hacia la derecha. A los 90 grados, Presiona Chongque y trae el chi hacia atrás y por encima del hombro a chiho. Observa el profundo espacio interno. Respira profundamente tres veces. Disfruta de la vida hermosa. El chi universal viene al interior más y más. Abrimos el mudra, empujamos las manos al frente y formamos la flor de loto y vamos a las manos geshi. la conciencia pura y el amor universal siente que profundamente el interior es muy respetuoso y rotamos las manos amablemente profundamente en el interior conectamos con el universo infinito Esta es una completud de la bella conciencia despierta y el amor universal. Es Levamos las manos. Es Por encima de la cabeza. Extendemos arriba. Abrimos, manos al frente, palmas al frente, abrimos, bajamos, brazos en línea, palmas arriba, cerramos al frente, relaja. Siente la bella sonrisa interior. Al ancho de los hombros, iluminamos Jin tan El Tantien superior está despierto. Retraemos codos, traemos el Chi. Hacia el espacio del Tantien Medio Presiona Tapa Siente el Tantien Medio en su interior, es amor universal El Chi es abundante Empujamos las manos atrás Abrimos. En los lados. Giramos las manos hacia el frente. Reuniendo el chi al frente. Y atraemos el chi hacia atrás hacia el tantien inferior profundamente manos sobre tu chi siente que el tantien inferior es bello el chi es abundante puro y despierto está en todo el cuerpo. El amor universal está en todo el cuerpo, en todas las células. Siente que todo está muy alegre. Haz una profunda y gentil respiración. Siente que el amor puro está en el ming puro. El amor puro está en todo el cuerpo. En todas las bellas y felices células. Muy saludable. El amor universal. Ama a todos los integrantes de la familia. En todas las familias. Toda la familia tiene un campo de información muy bello muy fuerte, muy estable. Ama a tus amigos y a todas aquellas personas que necesitan ayuda. Ama a toda la humanidad. Ama a la naturaleza. que el amor universal, consciente, está en todo el mundo, en todas partes. Se expande en todo el universo. Nosotros somos uno. Nosotros y el Universo somos uno. El Chi puro del Universo nutre la vida. Disfruta de la bella vida. Separamos las manos a los lados. Abre los ojos despacio. En el bello amor universal Mingyue. Siente que cuando miras cualquier cosa... Tu amor se proyecta aquello que miras. Ahora nos sentamos, por favor. Cerramos los ojos nuevamente. Sentimos que nuestro puro min -yue conecta juntos. Nuestro campo de conciencia se ha vuelto muy fuerte, corazón a corazón. Ahora, todos juntos unidos, vamos a hacer algo muy importante. Nosotros juntos vamos a enviar buena información a todo el mundo. Usamos nuestra potencia consciente para transformar todos los virus, para limpiar todos los virus. Nuestro campo de conciencia brilla como el sol iluminando todo el mundo. Todo el, todo el mundo, todos los países, todos los lugares están en nuestra pura conciencia. Todos los espacios se vuelven transparentes, brillantes. Visualizamos que la luz de la conciencia se vuelve brillante y va a través de todos los edificios, a todas las casas. Va a través de todos, de todos los cuerpos humanos en el interior. todos somos de chi todo el espacio se vuelve brillante y cada vez más brillante todos los virus se transforman en chi puro hua hua sa. hua, sa. hua, sa. hua sa. El campo de información está todo alrededor del mundo. Se vuelve muy fuerte, todos los días se hace más fuerte y el campo de información se enfrenta al virus y lo transforma, los hace desaparecer. ese campo de información se vuelve muy fuerte muy muy muy fuerte todos los virus se transforman en chipuro y desaparecen desaparecen nuestro interior profundo y el amor universal ese poder del amor transforma en los virus en chi para proteger a la humanidad, a los animales toda la completud de la tierra toda se vuelve limpia y clara todos en su interior, el sistema inmune se vuelve fuerte, brillante y transparente. En el nivel del chi, en el nivel de conciencia, en el nivel del cuerpo, se vuelve fuerte y potente. Las emociones se vuelven estables, muy armoniosas. Relaja. Toda la Tierra es bella de un chi brillante, abierta y se funde con el universo. El chi universal nutre la Tierra. Se armoniza con todo el chi. El Chi de la Tierra se vuelve muy estable y equilibrado. Nuestras conciencias vienen al interior del cuerpo con una sonrisa interior. Vienen a la conciencia pura. Mingyue es muy puro y claro en el momento presente, vacío. Mingyue se funde con el cuerpo en los sutiles espacios. Siente esa vida hermosa, relaja. Muy bien, abre los ojos despacio. Jala.